Cordial saludo, nos encontramos del en municipio de Alejandría, desde la administración municipal unidos por Alejandría construyendo territorio en cabeza de la señora alcaldesa Sor María Ocampo Giraldo, desde la oficina de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, estamos aquí en el municipio de Alejandría haciendo un trabajo de percepción de lo que ha sido la actividad en cuanto a la, a la pandemia que estamos viviendo del COVID-19. En este momento nos vamos a dirigir a la comunidad a preguntarles cómo han percibido el trabajo que hemos hecho desde la alcaldía municipal el municipio de Alejandría. Don Arnoldo, ¿cómo prepararnos desde nuestros comportamientos para seguir investigando las que ahora sobre el covid -19? Bueno, primero que todo, tener claro que las normas se hacen y desde el ente municipal que está haciendo, es de resaltar que está haciendo un gran trabajo es que todos nos unamos para que el COVID no llegue a Alejandría. Creo que nos tenemos que preparar tanto eh, emocional, psicológicamente y cada uno de nosotros hacer ese plan estratégico desde nuestras casas. ¿Qué ocurrirá cuando hayamos superado esta crisis en términos de cambio cultural con respecto a nuestra seguridad social? No, para mí, un cambio de vida, ya toca aprender a hablar de a la manera de distanciar la gente. Es tener más, más precauciones. Tenemos que estar más distanciados. Es algo más seguro para nosotros y para nuestra familia. Porque de una u otra manera podemos contagiar a algunos de nuestros familiares. Si no tenemos estas precauciones. Lo importante <tose> ahí desde mi punto de vista personal sería hablar a la gente, concientizarla de que esto no, ya que fue que pasó un mes, dos meses, no. Esto no es de corto plazo, esto es a largo plazo y no podemos darnos, pues, por bien servidos o pensar que ya pasó esto, porque gracias a Dios en el pueblo hemos tratado de acatar las normas y en el momento no se presenta, pues yo, que me es caso positivo, gracias a Dios. Pero creo que la mejor forma es esa, concientizar a cada una de las personas, de las casas, los hogares, niños, adultos, de que esto es para largo, de que esto no se termina ni en 12, ni en 15, ni en 20 días. Creo que es lo mejor y no dejar de informar por todos los medios posibles. Tener en cuenta claro, y alguna recomendación que personalmente lo puedo decir, es que eh, mientras que no, no, no llegue gente de otros municipios, de otras zonas, de su región del oriente y del departamento, pues yo creo que vamos a tener la posibilidad de seguirnos cuidando porque hasta el momento se le ha dado un manejo muy especial. De verdad que es de felicitar tanto a la administración municipal y a todo su equipo de trabajo, desde la Secretaría de Salud, ese es gran trabajo y eso es lo que están haciendo, y llámese también el Consejo Municipal, que están todos articulados trabajando, es de felicitarlos. Bueno, eh, La percepción es que han estado muy atentos al gobierno nacional, tratando de hacer lo mejor para que en nuestro municipio no llegue el COVID por medio de varios comunicados. En la emisora han, hemos visto que lo han hecho muy bien. Han tratado de difundir todos estos mensajes y lo que debemos hacer, los pasos a seguir. Cada que hay un nuevo artículo o algo que sale del Gobierno Nacional y para esta contingencia, especialmente los negocios, eh, han ido eh, despegando poco a poco. Nos han dado un poco más de claridad sobre los temas del gobierno nacional. Un llamado eh, pues, lo que tenemos todos, tenemos temor, quizás que sigamos... Eh, practicando las normas y que nos concienticemos por favor de que esto no es algo que se nuestro el gobierno esto no es de la alcaldía esto no es del policía esto no es que nos quieren joder hombre esto es por un bien de todos de nuestra familia nosotros mismos concienticemos de que esto no es algo del gobierno que es que el gobierno nos está encerrando que es que el gobierno nos está mandando a la cuarentena porque ellos quieren o que es que el policía está muy cansado en la moto no colaboremos, esto pues, es por un bien de nosotros mismos, por la seguridad, nuestra salud y entre todos, si seguimos haciendo las cosas de esta manera, más tanto nosotros como las y los gubernamentales, es pues, lo que podemos pues, hacerle frente a esta emergencia, pues vamos muy bien y, y seguirá así, y es lo único, concientizarnos de que nadie nos cuida, mi vecino no me cuida, yo me tengo que cuidar a mí, mi vecino no me cuida, si yo me cuido a mí, cuido a mi familia y cuido a mi vecino.